Mi nombre es Clara Palacios, tengo 35 años, soy del Chocó, exactamente el municipio de Unión Panamericana, actualmente resido en la ciudad de Medellín, me dedico a trabajar en un aliado de Banco Colombia en la parte de compra de cartera. Eh, estudio también asistente en gestión humana, en algún momento también estuve estudiando administración de negocios internacionales y ya